Report tiene un lector RSS en formato XML para sindicar o compartir contenidos que se actualizan en internet. Es un software diseñado especia especialmente para este cometido para agregar contenidos RSS para cualquier tipo de sitios que, que se actualizan, por ejemplo las secciones de los periódicos, las revistas. las revistas. Para las revistas académicas es una muy buena herramienta para no tener que estar pendientes de la publicación del último número. Siempre voy a tener ahí el último número con sus artículos. Para las revistas electrónicas, por supuesto. Para los blogs, por ejemplo. Las últimas versiones de los navegadores nos permiten leer las RSS sin necesidad de tener un software especial, pero vamos a ver cómo es esta herramienta en Report. La tenemos en la pestaña buscar, el último enlace fuentes en RSS. Aquí están todas las secciones de periódico y revistas y blogs que se han sindicado. Vamos a ver cómo lo hacemos yéndonos al periódico El País. Al final de la página principal, normalmente suelen estar al final en los periódicos, pero bueno, tendríamos que buscar el icono RSS, aquí lo tenemos, pinchamos... Y tenemos las secciones de los periódicos individualizadas. Me interesa crearme un RSS de la sección de cine. Pincho aquí y tengo una URL. Distingo que la URL es de un RSS porque en la ruta veo la palabra RSS copio esta dirección y voy a pegarla en la caja que, que me permite agregar esta fuente se agregó la fuente de noticias sobre cine me dice que si deseo recuperarla, ya que tengo todos los artículos de esta sección del último día del periódico en el que se ha publicado esta sección de cine, puedo leerla entrando en la referencia, en la URL. Podría haber leído en el periódico también. Pero bueno, siempre la tendría aquí. Y si esta referencia me interesa, me la podría importar a una carpeta. Cualquiera de estas referencias me la podría importar a la carpeta que yo quisiera. Y siempre tendría ahí ese artículo. Vamos a ver que así esto mismo lo puedo hacer con una revista académica. Por ejemplo, aquí tenemos una revista. Y el sumario de su último número es que pone 2014. Y si tengo acceso a esta revista... podría pinchar y tendría acceso al artículo lo mismo puedo verlo con los blogs por ejemplo aquí hay algún blog si no lo leo no lo creo por ejemplo, si nos vamos a la página de la Universidad Complutense, pues aquí hay una serie de blogs, Cualquiera de ellos, este mismo, aquí a la derecha me va, tiene que aparecer el icono RSS para copiar esta dirección y pegarla en mi gestor. Tengo la caja al final de las RSS, le digo que agregar, me dice que si deseo recuperar los artículos y aquí tengo los últimos. Empiezan primero con los publicados en el 2014 y continúa con los del 2013. Bueno, pues con esto acabamos la unidad. Gracias,